Bueno, un saludo especial entonces para Lulu en Miami eh, De parte de sus amigos Jaime Parra Vamos a ver quién Jaime, a quién vamos a saludar también, de parte de quién De parte de sus amigos Hernando Herreño, Carmenza Anaya y Jaime Parra Ahí está entonces ese saludo bien especial para Lulu Hoy que está de cumpleaños para ella Cumpleaños feliz, te deseamos a ti